Y es que tu camino no me lleva al mío. Y nunca será así. No somos parecidos. Por más que lo pienso, no nos veo juntos. Se veía venir. No somos del mismo mundo. Pero, ¿qué nos pasa si ya sabíamos? Somos diferentes, dejémoslo ya. No lo debimos intentar. Nunca no estoy de mí tan seguro. Si bien el presente ya no pudo funcionar, ¿por qué pensar que tenemos futuro? ya ahora Pienso retroceder, tú y yo no existe. Presente ya no pudo funcionar ¿Por qué pensar que tenemos futuro? No sé cómo decirte que no O que todo terminó Al final nadie ganó Ya no pudo funcionar porque pensar Que tenemos Futuro dejemoslo ya No lo debimos Intentar